el corazón, con sabor y sentimiento, vuelven los hermanos de hoy, ¡Jeje! belleza en su rostro vuelve hermoso lo que yo sentí y esto es para bailar y gozar sí señor. Paola, por amor. Pueblo lindo de grandes recuerdos.